vamos a hablar sobre la memoria episódica, pero antes de pasar a su definición quisiera recordar la clasificación de la memoria a largo plazo propuesta por el profesor de la universidad de california larry esquire como podemos ver en la imagen la memoria a largo plazo está dividida en memoria declarativa o también conocida como memoria explícita y memoria procedimental o también conocida como memoria implícita. El criterio utilizado para realizar esta división eh, fue el tipo de información que debe ser recordada en cada caso. Bueno, como podemos ver dentro de la memoria declarativa tenemos un tipo de memoria llamada memoria episódica, que es justamente de la memoria de la que voy a hablar hoy. Bueno, antes de comenzar, eh, solo quisiera comentar algunos de los puntos centrales que trataré durante este vídeo. Eh, en primer lugar, eh, hablaré sobre las características de la memoria episódica. En segundo lugar, eh, comentaré el desarrollo evolutivo de la memoria episódica, es decir, eh, en qué fase de nuestra vida suele desarrollarse esta memoria, en qué fase mm, puede decaer en tercer lugar hablaré sobre la organización del material que se desea recordar aquí eh, me refiero a cómo organizamos eh, toda esta información en nuestra mente o sea cómo intentamos organizar o relacionar esta información en nuestra mente para poder recuperarla posteriormente en cuarto lugar eh, hablaré sobre las pruebas utilizadas para la memoria perdón pruebas utilizadas para evaluar la memoria episódica. Es decir, qué pruebas se han utilizado en los estudios para poder detectar eh, la memoria episódica, para poder eh, realizar un estudio de su funcionamiento. Y en quinto lugar, hablaré sobre los enfoques o algunos enfoques neurológicos relacionados con la memoria episódica. Bueno, estos serían como los temas centrales que iré comentando y bueno ahora vamos a empezar eh, con el primer punto que sería qué información contiene la memoria episódica bueno esta memoria eh, contiene información sobre nuestras experiencias personales las cuales han ocurrido en un lugar y un momento temporal preciso y como ejemplo eh, podría decir eh, en nuestra memoria episódica eh, tenemos el recuerdo de los lugares en los que hemos estado, eh, recuerdos de la infancia, eh, nuestros recuerdos eh, de, no sé, por ejemplo, un viaje que hayamos realizado. Todas estas eh, situaciones que acabo de mencionar han ocurrido en un lugar y, y, y en un momento específico. Esta es, es la, la idea central de la memoria episódica. Ahora pasamos al siguiente punto que está relacionado con las características de la memoria episódica. Y aquí eh, voy a mencionar un poco los puntos que he mencionado previamente, pero ampliándolos un poquito. A ver, en primer lugar, eh, tenemos que en la memoria episódica siempre existe un factor temporal. Es decir, el hecho o la situación que intentamos recordar ocurrió en un momento temporal preciso específico por ejemplo ocurrió ayer la semana pasada hace dos años a esto se refiere este factor temporal por otro lado eh, también encontramos eh, información de tipo espacial es decir recordamos en qué lugar ocurrió el acontecimiento que intentamos recuperar eh, también eh, tenemos información de tipo perceptiva Es decir, eh, si había un, un determinado olor en esa situación Un color de los objetos que estaban presentes eh, Algún sonido, a esto se refiere esta información perceptiva eh, Toda esta información que obtenemos por medio de nuestros sentidos Esta información también queda eh, guardada en nuestra memoria episódica. Como último punto de estas características principales de la memoria episódica, tenemos que somos conscientes de haber vivido el hecho en primera persona. Es decir, sentimos como si eh, fuimos protagonistas de este acontecimiento. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto que se refiere a la codificación eh, que se realiza en la memoria episódica. Y bueno... ¿Qué quiero decir con este término codificación? Bueno, la codificación eh, se refiere a la forma en que la información se representa en nuestra memoria. Es decir, yo observo algo, pero eh, ¿cómo guardo yo esta información en mi memoria? Bueno, pues es posible, si estoy mirando una silla, pues es posible que tenga una imagen de una silla en mi cabeza. A esto se refiere. Eh, ¿qué, eh, ¿Cómo traducimos esto para guardarlo en nuestra memoria? Y bueno, en el caso de la memoria episódica, eh, se ha visto que se pueden o que se utilizan eh, los siguientes códigos. Se utilizan códigos visuales, es decir, imágenes, así como acabo de mencionar la silla, ¿no? Veo la silla y tengo una imagen de una silla en mi cabeza. También se eh, utilizan eh, códigos. O relacionados con acciones motoras eh, los cuales son muy importantes para recordar eh, situaciones en las que se producía movimiento en las que existe movimiento también eh, tenemos eh, códigos acústicos que se refiere a sonidos aquí se me ocurre el ejemplo de la información que guardamos en nuestra mente relacionada con el tono de voz de cada persona este, esto nos permite reconocer a una persona sin, sin verla, solo con escuchar eh, que está hablando, ¿no? Esta información estará, estaría guardada eh, con este tipo de código, ¿no? Con un código acústico. Y para finalizar, tenemos eh, los códigos semánticos, que se refiere al significado de las palabras. ¿no? Es nuestro conocimiento sobre el significado de las palabras estaría guardado por medio de un código semántico. Ahora pasamos al desarrollo evolutivo de la memoria episódica. Y bueno, aquí eh, según estudios realizados eh, se ha detectado que esta memoria se desarrolla tarde en la niñez. Es posible que por esto eh, tenemos dificultades para recordar eh, hechos o situaciones relacionadas con nuestros primeros años de vida, ¿no? Porque esta memoria episódica aún no ha, no se ha desarrollado. Eh, se ha visto que la memoria episódica llega a su punto más elevado durante la edad adulta y se va deteriorando poco a poco durante la vejez. Bueno, ahora vamos a pasar a comentar qué factores pueden influir en la recuperación de información de nuestra memoria. A ver, eh, es posible que algunos factores eh, puedan moldear esta recuperación de información. Esto, esto es lo, a lo que me refiero en este punto. Bueno, se ha visto que la capacidad de recuperar la información a partir de la memoria episódica está relacionada principalmente con dos factores. Por un lado tenemos el significado del material que queremos recordar. Y por otro, tenemos la forma en que dicho material está organizado en nuestra mente. Es decir, estos dos factores son eh, esenciales o importantes a la hora de recuperar la información. Primero voy a hablar sobre eh, el significado del material a recuperar. Aquí quisiera que nos imagináramos la siguiente situación Pensemos en una situación en la que nos presentan un material sin sentido por ejemplo una lista de sílabas sin sentido Si posteriormente nos piden que recordemos o recuperemos esta información de nuestra memoria lo más probable es que tengamos dificultades para recuperarla ya que esta información eh, no tiene ninguna relación, no tiene ningún sentido para nosotros. Entonces, nos es difícil poder recordarla. Por el contrario, eh, en el caso de un material con sentido, por ejemplo, imaginemos que nos eh, dan una lista de palabras para, para recordar posteriormente, por ejemplo, imaginemos una lista eh, relacionada con el ámbito sanitario, que las palabras tienen esta relación entonces aquí nos puede aparecer por ejemplo la palabra médico enfermera paciente diagnóstico y bueno muchas palabras relacionadas con el ámbito sanitario qué pasaría en este caso bueno aquí lo que ocurre es que esta relación de significado entre las palabras nos facilitará su posterior recuperación en este sentido el profesor de psicología en Canadá, Al-Ayen eh, Paibio, nos presenta una hipótesis llamada la hipótesis del doble código. Y aquí eh, lo que nos decía eh, este investigador es que las palabras con alto valor de imagen, es decir, eh, palabras que son fáciles de imaginar con una imagen mental, es decir, es fácil crear una imagen mental en nuestra mente, se recuerdan mejor. Y el motivo de esta situación es que pueden codificarse de dos formas, tanto visual como verbalmente. Aquí eh, se me ocurre el ejemplo de, de ver una silla, ¿no? Si vemos una silla eh, en nuestra mente tendremos eh, la imagen, que es la parte visual, pero también tendremos el significado de este, de este de este elemento, ¿no? ¿Para qué sirve una silla, ¿no? Tendremos esta esta recuperación verbal, ¿no? De la palabra, además la palabra silla escrita eh, eh, con las con los caracteres que le corresponden en nuestro idioma, ¿no? Entonces por este motivo eh, esta hipótesis de Allen Paivio eh, fue eh, denominada de doble código porque existen estos doble dos códigos visual y verbal ahora eh, vamos a pasar a, al otro punto que comentaba que es eh, muy relevante a la hora de recuperar la información en nuestra memoria que se refería a la forma en que está organizada esta información en nuestra mente y aquí eh, bueno nos indican que según estudios realizados se eh, ha detectado que la retención del material es mejor cuando se organiza de manera jerárquica es decir de lo más general a lo más concreto y también eh, es muy útil para poder eh, recuperar esta información eh, que estos conceptos estén relacionados no está muy muy esta parte está muy relacionada con el punto anterior que era el de significado eh, cuando estudiamos un material que, que está relacionado esto nos permite eh, crear eh, de alguna manera claves de recuperación ¿no? porque es como si creáramos en cierta forma una historia en nuestra mente con toda, con todos estos datos no entonces aquí eh, esto es lo que nos va a facilitar recuperar esta información posteriormente ahora vamos a pasar al siguiente punto que está relacionado con las pruebas que se han utilizado para evaluar la memoria Episódica y aquí tenemos eh, principalmente tres tipos de prueba en primer lugar eh, está la tarea de reconocimiento en segundo lugar la tarea de recuerdo libre y en tercer lugar tenemos la tarea de recuerdo señalado vamos a, a pasar a comentar eh, cada una de estas pruebas a ver, vamos a empezar con la tarea de reconocimiento En este caso eh, se produce en primer lugar una fase de estudio En esta fase se presenta al participante una serie de estímulos que debe retener en memoria Y en segundo lugar pasamos a una fase de reconocimiento que es la prueba en sí y en este caso, en este, en este momento se presentan, además de los estímulos presentados en la fase previa, es decir, en la fase de estudio, se presentan otros nuevos que no fueron presentados previamente. A ver, lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que en la prueba, perdón, en la fase de estudio, nos presentan eh, una lista de tres números. Nos presentan el 1, el 2 y el 3 y posteriormente en la fase de reconocimiento nos presentan el 1 el 2 y el 3 que es los que nos habían presentado en la fase de estudio pero además le añaden otros tres números vamos a decir el 4 el 5 y el 6 bueno eh, en este caso eh, los estímulos que fueron presentados en la fase de estudio en la fase inicial los llamaremos estímulos antiguos ¿no? en este pequeño ejemplo que estoy diciendo eh, los estímulos antiguos serían el 1 el 2 y el 3 y por otro lado un estímulo nuevo sería los que no se presentaron en la fase inicial del estudio que en este pequeño ejemplo serían el 4 el 5 y el 6 bueno en qué consiste en esta esta tarea eh, lo que se hace en esta tarea es pedir al participante que reconozca por eso se llama tarea de reconocimiento el participante tiene que reconocer si el estímulo que se ha presentado eh, pertenece a la fase de estudio es decir decir si el estímulo es un estímulo Antiguo o un estímulo nuevo. Como vemos en este tipo de prueba, eh, el participante dispone de una señal que le ayuda a la recuperación. ¿Cuál es la señal? Pues que se le presenta la lista de números. Se le presentan los tres primeros que aprendió y los tres segundos eh, que son realmente actúan como distractores en esta prueba. A ver, eh, un ejemplo. Eh, que se me ocurre en el ámbito educativo eh, serían los exámenes tipo test los exámenes tipo test son exámenes eh, son pruebas de reconocimiento porque lo que hacen es darnos un enunciado y darnos unas opciones De las cuales tenemos que elegir la correcta basándonos en la información que hemos aprendido previamente entonces los tipos test Sería una prueba de reconocimiento Ahora voy a pasar al siguiente eh, Tipo de la siguiente tipo de, el siguiente tipo de prueba que sería la tarea de recuerdo libre En este caso eh, también hay una fase de estudio en la que se presenta al participante una serie de estímulos que debe retener en memoria y aquí vamos a pensar en una lista de palabras le presentamos a, al, al participante una lista de palabras en la siguiente fase que sería la prueba en sí que sería la fase de recuerdo libre se pide a los participantes que reproduzcan los estímulos previamente estudiados eh, como podemos ver en este caso eh, el participante tiene que generar o producir los estímulos pero sin disponer de ninguna señal que le pueda ayudar a recuperarlos eh, aquí eh, podría mencionar como ejemplo de, del ámbito educativo eh, los exámenes de desarrollo En los exámenes de desarrollo nos dan un enunciado y nosotros tenemos que recordar toda la información No tenemos la opción como en el examen tipo test que podemos elegir una opción, no Aquí no contamos con ninguna clave de recuperación y para finalizar con estas pruebas eh, relacionadas con la memoria episódica tenemos la tarea de recuerdo señalado o también conocida tarea de recuerdos con claves. Aquí también hay una fase de estudio. Se presenta al participante igualmente una serie de estímulos que debe retener en memoria y aquí también puede ser una lista de palabras y en la siguiente fase que es la en la fase de recuerdo con clave eh, se presentan señales que ayudan a recordar los estímulos presentados previamente y aquí eh, voy a pensar en el ejemplo de la tarea de inicio de palabras que consiste en en la fase de estudio presentar una lista de palabras y en, las, en la fase de recuerdo eh, de recuerdo con clave eh, presentar por ejemplo eh, las tres primeras letras de cada palabra y el participante tiene que eh, recordar la palabra al ver esta esta clave no por ejemplo si en la lista de palabras aparece la palabra enfermera bueno pues en esta fase eh, de recuerdo con clave lo que hará es aparecer la, las tres primeras letras o sea la e la n y la f y a partir de aquí el participante tendría que recordar eh, la palabra bueno cuáles son los resultados que se han obtenido con este tipo de pruebas en primer lugar eh, se ha visto que la actuación suele ser peor en las tareas de recuerdo libre y aquí nos hace suponer que el motivo de que estas actuaciones sean peor es porque los participantes no tienen ninguna clave que les pueda ayudar a recordar o a recuperar esta información lo cual tiene mucha lógica eh, por otro lado eh, se ha visto que las tareas de recuerdo con señales que son estas que he comentado entre, en las que se presenta las tres primeras letras de la palabra como ejemplo he dado este ejemplo eh, se tienen mejores resultados que las de recuerdo libre claro en este caso ya el participante cuenta con un tipo de señal que le puede ayudar a recuperar esta información y para finalizar las pruebas que han dado un mejor resultado eh, los participantes son en las que se evalúan con tareas de reconocimiento que como he comentado en este caso sí que se cuenta o el participante cuenta con una clave que le puede ayudar a recuperar la información bueno ahora vamos a pasar al siguiente punto que se refiere a, al tiempo de exposición al material es decir eh, puede el tiempo de exposición a un material influir en su facilidad o dificultad de recuperación posterior bueno aquí lo que se ha visto es que cuanto más largo sea el tiempo de exposición al material que se desea retener en memoria mejor será la actuación tanto si se evalúa con una tarea de recuerdo libre o una tarea de reconocimiento entonces esto lo que nos dice es que si necesitamos estudiar un material mientras más tiempo estemos expuestos a él mientras más tiempo eh, dediquemos a trabajarlo obtendremos mejores resultados Ahora vamos a pasar a, al siguiente punto que está relacionado con la práctica del material que se desea retener en la memoria aquí la cuestión que se plantea es si queremos estudiar un material es lo mismo estudiar este material todo en un día o es mejor hacerlo de, de forma progresiva a este respecto tenemos dos conceptos que son el de práctica distribuida y el de práctica masiva la práctica distribuida se refiere a aprender el material de una manera distribuida tal y como su nombre lo indica, ¿no? distribuida a lo largo del tiempo, es decir, de una manera progresiva. Y por otro lado, eh, la práctica masiva se refiere a intentar aprender este material en un corto periodo de tiempo. Aquí lo que se ha visto es que el aprendizaje distribuido en el tiempo produce mejores resultados prácticos que el aprendizaje masivo. En pocas palabras, o... Oh, desde un punto de vista práctico lo que nos quiere decir esto es que si estudiamos un tema a lo largo de varios días por ejemplo eh, estudiamos una hora diaria durante cuatro días seguidos lo aprenderemos mejor que si dedicamos el estudio de las mismas horas es decir cuatro horas en un mismo día este fue el resultado eh, de un estudio realizado por badele y Longman en el año 1978 este estudio tuvo grandes repercusiones prácticas es decir nos abrió un camino maravilloso para el estudio de la memoria y del aprendizaje estos investigadores intentaron resolver una situación o un problema que tenía la oficina de correos británica el problema era que tenían que enseñar en poco tiempo a los repartidores de las cartas de reino unido a introducir códigos postales en unas máquinas especiales dedicadas a la clasificación de la correspondencia eh, Este Era como un nuevo método que quería usar eh, la oficina de correos británica pero necesitaba que los, eh, las personas que realizaban ese trabajo lo, lo aprendieran de una manera muy rápida porque eh, necesitaban implantar este este nuevo mecanismo lo antes posible. En esta situación, eh, los investigadores Badele y Lomma lo que intentaron fue resolver este problema detectando cuál de las siguientes opciones era mejor. Por un lado, eh, enseñar o entrenar a los carteros durante muchas horas al día o mejor distribuir la práctica a lo largo de varios días bueno para este, para, para poder eh, llegar a una conclusión eh, realizaron varios grupos o dividieron los trabajadores en varios grupos a los cuales se les aplicaba un entrenamiento diferente ¿no? por ejemplo a un grupo entrenaba cuatro horas diarias cuatro horas en un día otro grupo en lugar de hacer estas cuatro horas en un día las hacía una cada día es decir un entrenamiento de cuatro días bueno hicieron diferentes eh, distribuciones de de la práctica para poder detectar cuál era la más idónea el resultado fue que el aprendizaje distribuido eh, resultó más eficaz y también eh, se pudo comprobar posteriormente que las personas que adquirieron este aprendizaje de manera distribuida lo retuvieron eh, con mayor facilidad posteriormente así que bueno esto es lo que nos dice es que aprender un poco cada día mmm, es una buena opción ahora en referencia al aprendizaje eh, quisiera comentar dos conceptos que tienen mucho que ver en conseguir que este aprendizaje sea realmente permanente o, o lo más permanente posible ¿no? Y aquí tenemos, eh, vamos a decir, eh, voy a usar la palabra repetición, pero podría pensarse como repaso, ¿no? Las sesiones de repaso que hacemos cuando estamos estudiando un material. Tenemos en primer lugar la repetición de mantenimiento y en segundo lugar tenemos la repetición elaborativa. En referencia a la repetición de mantenimiento, eh, podemos decir que se refiere a la simple repetición de los elementos que queremos recordar de la información que queremos recordar es decir es como repetir como un loro la información que queremos recordar Este tipo de repetición o de repaso eh, puede ser útil para mantener la información durante un periodo reducido pero es bastante improbable que esta información eh, deje una huella permanente en nuestra memoria y aquí eh, quisiera eh, comentar una experiencia personal. Que algo que me ha pasado eh, en diferentes asignaturas de esta carrera de psicología es que eh, muchas veces he ido a un examen, he preparado una asignatura, muchas horas, eh, muchos resúmenes, mucho, muchos esquemas... He hecho el examen, o sea, he ido con todo este conocimiento, he ido al examen, he podido hacerlo bien, he sacado incluso muy buena nota. Pero, ¿qué pasa? Que salgo del examen y, no sé, un día después, veo cómo ese conocimiento, que sentía que era, que tenía tantos conocimientos de esa materia, se han reducido muchísimo, muchísimo. Incluso cosas que sabía el día anterior, o sea, el día del examen, al día siguiente ya no las recordaba Entonces cuando leía este, esto, este concepto de repetición de mantenimiento Pensé, claro, es que aquí está mi problema Es que hago una repetición de mantenimiento Lo que hago es intentar recordar esta información Una vez hago el examen, claro, mi cabeza como que se libera Y ese es el motivo por el que en muchos casos me he sentido muy frustrada De sentir que... Tenía una materia O que tenía unos conocimientos de una materia Y luego eh, sentir que Si alguien me preguntaba sobre eso No tenía las palabras eh, O los conceptos para poder Explicarlo con mis palabras eh, Es bastante frustrante Entonces eh, Creo que lo más adecuado Es intentar hacer Una repetición Elaborativa, es decir Un repaso Elaborativo que es el que voy a comentar ahora mismo En este caso eh, no consiste simplemente en el mantenimiento del material Sino en su procesamiento más profundo Es decir, atendiendo a su significado Y esto es lo que me ha fallado en muchas, en muchas asignaturas Claro, es un material muy amplio Y hay partes que tal vez las trabajo de esta manera Pero otras las he trabajado más como un poco memorizar y hacer el examen y voy a intentar trabajar para hacer cada vez más eh, esta repetición elaborativa O sea, conseguir que, que sea, mi, mis repasos sean de una manera elaborativa En este caso de la repetición elaborativa eh, El material se organiza en la memoria de una manera coherente Y además, eh, algo que me ha gustado mucho de, de esta repetición elaborativa es que además de, de guardarlo en nuestra memoria intenta compararlo o añadirlo al conocimiento ya existente pero ¿cómo, cómo se consigue esto pues esto se consigue realmente intentando relacionar el material que ya tenemos en nuestra cabeza con el nuevo eh, con la nueva información que adquirimos ¿no? entonces no, no se trata de coger y empezar a repasar y repasar y repasar y repasar que es que llega un momento que incluso de tanto repasar el mismo material se produce, se puede producir el proceso de habituación es decir que ya como que sientes que lo sabes todo y dejas de prestar atención entonces no no no no esto no hay que permitir que pase o sea cuando estamos estudiando un material hay que estar como muy activos como intentando todo, todo el momento en todo momento encontrar relaciones relacionar un material con otro porque si no ¿qué ocurre que es algo que me ha pasado muchas veces he, he leído un libro de una asignatura y sí tengo eh, muchos conocimientos pero a veces he tenido la sensación de sentirlos como desordenados en mi cabeza como si mi cabeza fuera un cajón de, de desastre que vas metiendo cosas bueno eso es lo que sentía y no esto no hay que permitirlo hay que estructurar esta información si adquiero un nuevo conocimiento hay que intentar buscarle la relación con el material que ya tengo en mi mente y para esto tenemos que estar muy atentos muy activos mientras estamos estudiando o repasando ahora vamos a pasar al siguiente punto que se refiere a bueno es un, es un punto bastante teórico porque se refiere a cómo se produce este paso de la información de la memoria temporal a la memoria permanente ¿no? y a este respecto han existido muchas teorías en este caso eh, voy a comentar la teoría de los niveles de procesamiento eh, Esta teoría lo que nos dice es que la información se transfiere a la memoria permanente gracias a la repetición del material basada en el significado es decir eh, gracias a esta codificación profunda que es la que conseguimos hacer cuando nos fijamos en el significado de este material y no eh, por el contrario cuando hacemos una codificación superficial no que sería eh, basadas en las características físicas de un elemento. Eh, aquí se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo muy, muy, muy sencillo, es si pensamos en una mesa, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si yo veo una mesa? Bueno, pues yo guardo esta imagen en mi cabeza y además eh, guardo eh, el significado de mesa, ¿no? ¿Para qué sirve una mesa? Eh, aparte tengo la palabra mesa eh, con sus caracteres que corresponden en, en el idioma español bueno toda esta información la tengo relacionada en mi mente pero de qué, de qué me serviría si en lugar de hacer esto y coger toda esta información general y, y útil me fijara en el color de la mesa en el tamaño de la mesa o sea en lugar de yo pensar cuál es la función de una mesa pensara es roja es pequeña es... no si yo posteriormente necesito recuperar la información sobre una mesa los datos estos datos superficiales de poco me van a servir entonces a esto se refiere este nivel de procesamiento eh, y bueno eh, la conclusión de, de esta teoría es que la información que se codifica superficialmente por, es decir por sus características físicas se aprende y se recuerda peor que la información que se codifica profundamente Es decir, por su significado Ahora vamos a pasar al siguiente punto Que se refiere a Cómo, eh, cómo nos planteamos eh, o, o, qué, o qué técnicas intentamos realizar Cuando queremos retener en la memoria un material. Es decir, a mí me entregan un, una información, un material y me lo tengo que estudiar. ¿Qué, qué, qué técnicas eh, o, qué, o qué pasa en mi mente? ¿Qué intento hacer? Bueno, eh, aquí lo que nos comentan es que cuando deseamos retener en la memoria un material, tratamos de imponer una organización subjetiva. Es decir, que yo pienso que va a ser la más óptima para eh, organizar este material en mi cabeza. Eh, ¿En qué consiste esta organización subjetiva? Bueno, es un tipo de estrategia que ponemos en marcha cuando intentamos organizar de una manera óptima una información en nuestra mente, en nuestra memoria. Y esto lo hacemos, o esta estrategia la utilizamos para intentar conseguir un mejor aprendizaje y facilitar su posterior recuperación y a este respecto eh, nos comentan que aunque en general se ha dicho que la organización semántica es decir eh, esta, esta organización profunda relacionada con el significado es la mejor manera de organizar la información en nuestra mente se ha visto que no siempre es la organización más óptima y que a veces se recuerda mejor un material que organizamos en nuestra mente por ejemplo de manera alfabética entonces esto lo que nos dice es que tenemos que ser un poco flexibles no a la hora de, de pensar esto es lo mejor no espérate mira la situación mira el tipo de material que tienes que trabajar y aquí eh, quisiera aprovechar para comentar esto eh, muchas veces eh, tenemos eh, nuestra técnica de estudio cada uno tiene su forma de estudiar y de organizarse y qué pasa que intentamos adaptar este método o esta técnica a cualquier material que tenemos o necesitamos estudiar pero esto no debe ser así debemos tener en cuenta las características específicas del material el tipo de examen que voy a realizar para poder Determinar qué será lo más óptimo en esa situación Ahora eh, vamos a pasar a los enfoques neurológicos relacionados con la memoria episódica y aquí tenemos que algunos enfoques neurológicos defienden que el aprendizaje y la memoria dependen del cambio producido en la conectividad sináptica de las neuronas cerebrales es decir que eh, el aprendizaje lo que nos dice es que el aprendizaje eh, está muy relacionado con estos patrones de activación neuronal en nuestro cerebro bueno aunque Todavía no se conoce con exactitud en qué lugar del cerebro se almacena y localizan los contenidos de la memoria eh, hay que reconocer que se está haciendo un gran avance al respecto y en este sentido eh, se ha visto que en el hipocampo que es una estructura situada en el interior del cerebro específicamente debajo del lóbulo temporal esta estructura se ha visto en diferentes estudios que juega un papel muy relevante en la memoria episódica o conocida como memoria explícita también ¿no? eh, se ha podido detectar gracias a la actividad que muestra eh, cuando los participantes realizan determinadas tareas y en referencia a estas posturas en la neurociencia eh, en las que intentan eh, localizar la memoria en el cerebro eh, han existido diferentes posturas aquí voy a mencionar eh, las tres principales que han sido en primer lugar la postura localizacionista en segundo lugar la postura holística y en tercer lugar una postura integradora vamos a empezar con la postura localizacionista esta lo que nos comenta es que las funciones conductuales pueden localizarse en zonas cerebrales específicas, concretas. Por eso tiene este nombre de localizacionista, es decir, está localizada en un sitio específico eh, estas funciones conductuales. En segundo lugar tenemos la postura holística que defiende que la actividad mental surge de la actividad integrada de todo el cerebro y en tercer lugar tenemos una postura integradora propuesta por el profesor de la universidad de california larry skirrell que intenta reconciliar las pues, las dos posturas que he comentado pre previamente eh, esta postura integradora eh, por un lado nos dice que la memoria se divide en pequeñas asambleas de neuronas este es el concepto que, que introduce Larry Esquirre en este en este aspecto del, de las posturas de neurociencia las asambleas de neuronas y dice que estas asambleas son homogéneas desde el punto de vista funcional es decir eh, cada asamblea de neuronas eh, se dedica a una determinada función. Es decir, eh, nos muestra la, la asamblea de neuronas como un todo, ¿no? Y aquí vemos este este concepto de holístico, ¿no? Eh, esta es la parte holística que nos eh, plantea esta postura. Y por otro lado, eh, nos dice que cuando recordamos algún tipo de información se produce un patrón de actividad en las mismas asambleas de neuronas. De manera que la memoria aparece representada en muchas zonas del cerebro. Es decir, eh, aquí muestra esta parte localizacionista. ¿no? Eh, la memoria estaría representada o localizada en diferentes partes del cerebro, pero por medio de estas asambleas de neuronas. Ahora vamos a pasar al siguiente punto eh, que está relacionado eh, con una, una pregunta que seguro nos hemos hecho todos en algún momento, ¿no? ¿Por, por qué en algunas situaciones eh, resulta tan difícil recuperar una determinada información? ¿O por qué olvidamos esta información que pensábamos que teníamos tan clara, que teníamos tan vamos algo que sabíamos por qué lo olvidamos bueno a este respecto eh, eh, la investigación se ha, se ha basado en en dos puntos en primer lugar o, o en dos hipótesis mejor en primer lugar la información es posible que haya decaído o desaparecido de nuestra mente y otra hipótesis eh, se refiere a que es posible que esta información esté relacionada en el cerebro pero que no podamos acceder a ella para recuperarla es decir no tengamos alguna clave de recuperación que nos ayude a llegar a esta información que de la de la cual aún disponemos en nuestro cerebro bueno aquí han existido eh, muchas hipótesis relacionadas con esta cuestión y voy a mencionar algunas de ellas en primer lugar bueno como vemos en la imagen aquí tenemos a herman Ebbinghaus que nos dice que es posible que esta dificultad para recuperar la información se deba al desuso es decir si la información no se usa decae con el paso del tiempo y se olvida bueno una, una, una postura bastante Posible, ¿no? Eh, otra postura es la de Matt Hill, que nos dice que el olvido se produce por la interferencia debida a la competencia entre dos respuestas. Y Matt Howe nos eh, introduce el concepto de interferencia retroactiva, que eh, este concepto se refiere a que el aprendizaje adquirido en segundo lugar afecta el material aprendido previamente es decir se produce una interferencia retroactiva lo que hace que el material aprendido en primer lugar eh, sea difícil de recordar por ejemplo vamos a decir que aprendo una lista de palabras 1 y posteriormente me presenta una lista de palabras 2 qué pasa que cuando aprendo la lista de la palabra 2 eh, tengo dificultades para recordar la lista que habíamos había aprendido en primer momento que era la lista de palabras 1 esto es lo que eh, se refiere al concepto de interferencia retroactiva también tenemos la postura de underwood que lo que nos dice es que lo que produce la interferencia es el desaprendizaje es decir desaprendemos un material aprendido previamente y nos eh, introduce el concepto de interferencia proactiva la cual se refiere a que el material aprendido en primer lugar debilita la huella dejada por el material aprendido en segundo lugar es decir eh, aprendimos una lista de palabras 1 y luego intentamos aprender una lista de palabras 2 pero tenemos dificultades para poder eh, guardar en memoria la lista de palabras 2, porque tenemos una interferencia que nos está produciendo la lista de palabras 1 a esto se refiere la interferencia proactiva bueno debido a que ninguna de estas hipótesis eh, explicaba totalmente los resultados experimentales eh, aparecieron diferentes alternativas y una de las más eh, relevantes es la propuesta por endel Tulving, que nos propone la hipótesis de la señal de recuperación eh, en el lo que nos dice es que es posible que no se pueda recuperar la información porque no se encuentran señales efectivas que conduzcan a la localización de la información almacenada en nuestra memoria es decir que lo que nos dice eh, en el es que nos faltan claves que nos ayuden a recuperar esta información que si tuviéramos estas claves eh, podríamos llegar o acceder a esta información Ahora vamos a pasar al siguiente punto que se refiere a, a la explicación de los diferentes resultados obtenidos tanto con tareas de recuerdo como con tareas de reconocimiento que he, comen he comentado previamente en qué consistía cada una de ellas este ha sido como un interrogante, ¿no? ¿Por qué se han encontrado diferentes resultados en cada una de estas pruebas? ¿O el rendimiento de los participantes ha sido muy diferente, ¿no? Y en referencia a esto, Tulving nos intenta explicar por medio de la hipótesis de la especificidad de la codificación por qué eh, se produce esta diferencia de resultados. Eh, nos dice que el criterio de la especificidad en la codificación hace referencia a la importancia de las señales en la facilitación del recuerdo de la información Es decir, eh, nos, nos intenta indicar eh, que la información se codifica de una manera específica, específica. Ahora vamos a ver eh, a qué se refiere con esto a qué se refiere el principio de la especificidad de la codificación Bueno, eh, Cuando se almacena alguna información en la memoria el resultado no es únicamente el elemento que hemos almacenado sino también el contexto aquí aquí es donde quería llegar el contexto o sea es la clave de esta hipótesis de especificidad el contexto eh, también se almacena en nuestra memoria el contexto en el que se produce esta situación también se almacena y esto es lo que nos dice es que el recuerdo y el reconocimiento eh, pueden desencadenarse por elementos del contexto que se encuentran presentes en la situación Aunque los procesos eh, mentales eh, tanto en el caso de la memoria o las pruebas de recuerdo, como las pruebas de reconocimiento, eh, los procesos mentales utilizados en ambas pruebas son los mismos, las claves disponibles en ambos tipos de prueba son diferentes. Por un lado, en el recuerdo libre solo se disponen de las claves contextuales del momento actual. Es decir, le, le pedimos al participante que recupere la información pero sin darle ninguna clave de el momento en que fue codificada esta información por otro lado en la prueba de reconocimiento sí que se disponen de claves que estuvieron presentes en el momento de la codificación porque en las pruebas de reconocimiento eh, presentamos a los participantes la información que obtuvo que obtuvieron previamente entonces estas claves eh, son las que facilitan recuperar el contexto Ya que tenemos como un punto de referencia ¿no? entonces eh, Tulbin lo que nos hace eh, énfasis es en la importancia del contexto en la recuperación de la información Vamos a pasar al siguiente punto eh, que está relacionado a um, una pregunta que se han hecho muchos investigadores Y que realmente eh, está relacionada ¿no? en, en estos casos de eh, situaciones traumáticas En las que sería útil poder detener la recuperación de un recuerdo Está claro que cuando ocurre un trauma, cuando ocurre una situación traumática hay que trabajarla pero de una manera controlada eh, lo que no queremos es que en cualquier momento la persona pueda recuperar esta información este recuerdo y esto pueda intervenir de una manera negativa en su vida entonces en base a esta gran necesidad eh, se han intentado eh, o se ha intentado ver si es posible detener la recuperación de un recuerdo eh, se han re realizado diferentes pruebas para poder eh, investigar esa situación Se ha visto que la supresión de los recuerdos desagradables es un fenómeno adaptativo Que nos protege de recuerdos indeseados Y esto me refería con lo que acabo de comentar sobre estos recuerdos relacionados con situaciones traumáticas Se ha comprobado que las personas podemos controlar los recuerdos no deseados interrumpiendo la recuperación de la información contenida en nuestra memoria y respecto a este tema anderson y greening en el año 2001 idearon el paradigma pensar no pensar este es el procedimiento más habitual para estudiar la supresión de la recuperación de información a partir de la memoria esta, este paradigma consiste en presentar claves al participante y pedirle en algunos casos que recupere la información es decir que piense en un determinado hecho o en otros casos que deje de pensar es decir que no recupere esta información el resultado que se ha obtenido en este paradigma pensar no pensar es que los ítems suprimidos es decir aquellas situaciones en las que pedimos a los participantes que no piensen o no recuperen un determinado hecho, estos hechos se recuerdan peor posteriormente en pruebas tanto de recuerdo como de reconocimiento. Es decir, que esto nos nos indica que sí que tenemos esta fortaleza o esta capacidad de detener la recuperación de un recuerdo. Está claro que... Mmm, esto requiere un trabajo, un entrenamiento, además un entrenamiento específico para el tipo de, de información que queremos trabajar, pero esto nos. Eh, este tipo de pruebas, que aunque no, no son. no son extrapolables ¿no? Al, al mundo real, porque es, es una situación totalmente de laboratorio, es un experimento, no, lo que nos hace es eh, mostrarnos las capacidades que tenemos saber que esta capacidad existe y a partir de aquí podemos elaborarla más podemos trabajar en ella bueno ahora vamos a pasar al último punto que quería mencionar sobre la memoria episódica que está relacionado eh, con esta esta capacidad de detener la recuperación de la información y aquí eh, tenemos un control que, que se ha estudiado relacionada con esta capacidad y aquí anderson el mismo autor que, que ideó el, el paradigma pensar no pensar nos presenta el efecto del control inhibitorio aquí nos dice que se cree que esta es la manera en la que las personas regulamos eh, el intentar evitar traer a nuestra memoria de manera consciente recuerdos desagradables es decir este este efecto del control inhibitorio lo que hace o lo que nos muestra es la manera cómo funciona esta capacidad que tenemos para inhibir este recuerdo Aquí nos dice que no siempre el olvido es algo negativo porque en ocasiones eh, el olvidar cierta información facilita la recuperación de otra información relacionada y aquí lo que nos está hablando un poco en otras palabras es de la interferencia ¿no? que se puede producir a veces con un material y con otro y también eh, esto de que no siempre el olvido es algo negativo también lo interpreto pues llevándolo un poco a la vida práctica no en estos casos de eh, situaciones traumáticas no eh, en algunos momentos es mejor olvidar determinadas eh, situaciones para que no intervengan en nuestra en nuestra vida bueno eh, estudios realizados con técnicas de neuroimagen eh, específicamente con resonancia magnética funcional ha, han demostrado eh, algunas eh, áreas relacionadas con la capacidad de olvidar o, o relacionadas con el intento de olvidar eh, determinados hechos y estas áreas eh, son la, la área el área prefrontal y las áreas parietales Bueno eh, esto realmente bueno eh, requiere mucha investigación mucha paciencia además porque bueno eh, realmente es, es, es muy complejo estudiar todos estos procesos mentales abstractos es es complicado eh, hay que, idear, hay que idear pruebas que nos permitan medir eh, todo este tipo de controles. Y es, es, es difícil, es complejo. Y además eh, puedes, en situaciones puedes pensar que has creado una prueba que está midiendo algo, pero realmente está midiendo otra cosa. Entonces eh, se necesita demasiada experimentación para poder llegar a unas conclusiones, ¿no? entonces hay que valorar todo este trabajo que hacen tantos investigadores en algo tan complejo y tan abstracto. Bueno, aquí finalizamos eh, este recorrido por la memoria episódica.